BTS. Bueno, primero iniciamos sesión. Si no recuerdo mal, a ver si sale. Vale, sí. Se puede votar, pues como veis, con todas estas cosas, pero lo más fácil es votar con esto. Yo lo que he hecho es, una vez me he logueado con Facebook y los he votado, otra vez me he logueado con Twitter y los he votado, yo he votado en Facebook y en Twitter, tengo dos cuentas de Facebook pues he votado con las dos cuentas de Facebook y tengo tres cuentas de Twitter y he votado con las tres cuentas de Twitter. Te logueas con, con una cuenta, le tienes que dar a autorizar y todo eso y te sale esto esto es que, que si estás de acuerdo con los usos que se... bueno, los términos de uso y todo el rollo le das clic antes le das clic ¿vale? a cualquier sitio de aquí ¿vale? ¿veis? encima de, de las letritas y os salen todos puestos yo creo que con que... sí, con que le des a la cajita de aquí arriba, basta y le das el siguiente paso vale, entonces que hacer otra cosa aquí, pones un email pones año y todo esto, que creo que no es obligatorio verde sí pero por ejemplo esto no es obligatorio y esto tampoco es obligatorio así que simplemente aquí lo que yo hago es que voy alternando vale y aquí voy alternando y como tengo Tengo un email para la universidad, un email personal, un email donde va toda la propaganda, un email para las redes sociales, o sea que tengo como. Y etcétera, etcétera. Entonces, ¿vale? Y el verde, pues, no pongo. Los pongo así un poco aleatorios. Creo que del 88 no me va a querer nadie. Lo voy a poner un poco más joven. Venga, del 89. Decline esto paso y el teléfono no hace falta. Siguiente paso. Que si estás otra vez de acuerdo con todo. Sí, estamos de acuerdo con todo. Aquí, le dais a que no, ¿vale? Solo os va a poner, o solo os va a mandar noticias en mail. Si no queréis, pues lo quitáis, ¿vale? A mí me da igual, realmente. El número de teléfono, por favor, bajo el punto de vista, no lo pongáis, ¿vale? No creo que sea buena idea. Y siguiente paso. Y logueáis. Esto, una vez logueados, os sale esto, os vais abajo y buscáis. DNA, yo estaba buscando directamente BTS y no lo encontraba, vale, o sea, es que de verdad con el ansia se me va la vida nada, votáis bueno mi ordenador es una patata y además estoy subiendo un vídeo y ya está se unta todo nada, 3, 4, 8, vale gracias por votar Puedes votar todos los días una vez, o sea, yo he votado ahora mismo son las 2 de la tarde así que mañana a partir de las 2 puedo votar otra vez, con esta cuenta, ahora pues iré a votar con otras cuentas, vale, que creo que puedo votar hasta con 3 o 4, los mamá también son súper importantes, el año pasado ya los chicos lo ganaron, es uno de los premios pues, más importantes y empieza, la vota... vale. y empieza la votación el 19, ¿vale? Aquí está, el 19 de octubre. De esto, si queréis, también hago un tutorial y os lo subo. Este, todos estos premios, el AAA, el, el, el um, chart y todos estos son súper importantes si queréis subir vuestra captura eh, o animar a otra gente a votar en estos premios, podéis hacerlo por Twitter, ¿vale? Con el hashtag que hay por aquí, BTS o chart, ¿vale? Y aquí, como estáis viendo, está todo el mundo animando a votar, porque creo además que estamos perdiendo. Vale, en los eh, asia-stirta-a-a-a, Asia, Asia, Asia, Asia, Asia, Asia. hay que loguearse, sí, otra vez hay que loguearse, por lo menos lo ponen en español, en español en inglés, ¿sabes?, ¿con Facebook o bueno, ver Yo no tengo una, ver hay gente que tiene Naver. Eh, yo me logro con Facebook. Tengo dos cuentas de Facebook, pues me logro con las dos. así voto dos veces. ¿Me está saliendo publicidad. Vale. Vamos, vamos, vamos, vamos. De 10. Y. Y. Pues voy a hacer en plan una captura de los dos. Y mm, os va a salir. Cuando. Eh, se puede votar cuando estáis votando y cuando no estáis votando. Blackpink también me gusta. ¿Vale? Os lo voy a dejar también abajo. Se puede votar a todos los que queráis. O sea, si queréis votar a toda la lista entera, yo creo que podéis hacerlo. No lo tengo muy, muy claro. y eh, vamos ganando aquí? Llevamos casi 2.000. Y estos también vamos perdiendo, encima vamos perdiendo. O sea, voy a terminar esta grabación y me voy a poner a votar como una loca. Y creo, bueno, se puede ver, veis. Vamos perdiendo, <risa> vamos perdiendo. Así que por favor votar en los a -A -A, -A, -A, -A, a a a porque vamos perdiendo y todo esto es importante. Por favor.